Muy buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias a Familia Census por la invitación el día de hoy a estar compartiendo con ustedes, bueno, pues el ya quinto módulo de este diplomado. Y bueno, pues estaremos hablando el día de hoy y de mañana sobre lo que son las personas físicas y su declaración anual, un tema que eh, siempre es de interés para todos, saber qué es lo que está pasando con nuestras personas físicas. La mayoría de nosotros, bueno, pues tenemos clientes que son personas físicas, pero sin duda lo más importante, también nosotros somos personas físicas, ¿no? Entonces, este análisis que vamos a estar realizando el día de hoy y de mañana, pues mucho tiene que ver no solamente con lo que le puedo brindar a mis clientes, ¿no? Sino también qué es lo que a mí me puede dejar de valor agregado, pues el tema del día de hoy. Entonces son cuestiones sumamente interesantes que... Nos van a ayudar no solamente para brindar una asesoría hacia nuestros clientes, sino también pues para nosotros mismos. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, pueden abrir sus micrófonos creo, sin mayor problema en caso de dudas, de algún comentario, con gusto. Estaremos abordándolo, lo pueden, interrump pueden interrumpir el tema en el momento que ustedes lo consideren. Y por supuesto atender a sus preguntas, si lo pueden hacer por chat también. Nada más, por favor, si me confirman que se esté escuchando correctamente eh, el audio, porque es lo primero que creo que debía haber realizado. Yo ya estoy acá yéndome con la presentación, pero espero nada más si me confirman por chat que se, se escuche bien y listo. Lisbeth, bueno, entonces por, por el saludo creo que ya todo ok, perfecto. Homero, perfecto, Lisbeth, les agradezco muchísimo. Y bueno, pues vamos a estar hablando del tema de las personas físicas. Y eh, pues pareciera que eh, no hay mucho que decir en algunos aspectos, pareciera ser que es muy sencillo la cuestión de la persona física. Sin embargo, en esta cuestión de las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, infinidad de, de cuestionamientos que en algunos casos se presentan para poder tomar una decisión. Hace poco, hace en la semana pasada, si no mal, mal, mal recuerdo, en un, eh, eh, en un grupo que estoy con unos amigos, eh, uno, de lo, uno de ellos compartía lo siguiente. Eh, el joven tiene 17 años, está dispuesto a trabajar, lo quieren dar de alta como RIF y su familia está de acuerdo. Le han aconsejado que esté como RIF para efectos de tener beneficios en materia fiscal, la cuestión de los pagos bimestrales, la cuestión de eh, eh, esta reducción del impuesto sobre la renta, en fin. Bueno, pues eh, pareciera ser, vamos a, a, a darlo de alta como eh, RIF y bueno, va a tener todos estos beneficios total. Sus papás están de acuerdo. Gracias, Adriana. Gracias, familia, familia Census, porque se esté escuchando correctamente todo esto. Aquí la gran pregunta es, ¿y puedo darlo de alta? Esa era la pregunta que se formulaban. ¿Y puedo darlo de alta como RIF o no puedo darlo de alta? Y muchos de los comentarios fueron precisamente en el sentido de decir, bueno, pues sus, sus papás ya le dieron el permiso, sus papás están de acuerdo, eh, lo puedes dar de alta en el RFC, solamente va a ser necesario que se pues, acredite ante la autoridad fiscal que existe esta anuencia por parte de los padres, seguramente alguno de ellos será como representante legal frente a la autoridad fiscal porque sigue siendo menor de edad al tener 17 años. Y bueno, to, todo el esquema giraba... En torno a si es válido o no eh, inscribirlo al, al RFC con la clave de, de RIF o darlo de alta como RIF. Y entonces, pues pareciera ser que todo está muy tranquilo y es donde en algunas ocasiones decimos, wow, qué sorprendentes son estos temas. Porque antes de analizar la materia fiscal, es importante primero analizar el entorno de la operación, el entorno de la persona física para posteriormente, ahora sí, ver el efecto en la materia fiscal. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, en lo personal, durante muchos años los hemos ido colocando año tras año tras año en un pedestal. Aquí están acá arriba. Son inalcanzables, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eh, perdón por la expresión, pero esa es la visión de tu servidor para que me ayudes, eh, para que sea un poco comprensible de lo que estamos hablando en este tema el día de hoy y mañana. Y entonces, bueno, como estos temas están a estos niveles y vienen a ser de cierta manera incomprensibles para los demás, pues comenzaron a surgir, comenzamos a surgir figuras a las que nos denominan fiscalistas, ¿no? El fiscalista como que está un poco más arriba para poder comprender todo este enramado fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque las leyes, el renta, IVA y código, bueno, pues están en este pedestal. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que con el transcurrir de los años, observamos que subimos a un pedestal a quien no debíamos de haber subido, porque en la ley del impuesto sobre la renta no se generan operaciones, o sea, la ley de la, del impuesto sobre la renta no genera una compraventa, nos regula el efecto de una compraventa. Eh, la ley del IVA no establece un contrato de prestación de servicios ni el surgimiento de un contrato de prestación de servicios. La ley del IVA lo que hace es darle cauce a lo que va a suceder en el caso de que se firme un contrato de prestación de servicios. Eh, la ley del IEPS no señala eh, cómo se crea un combustible fósil, ¿no? o cómo se va a crear una comisión mercantil por unos servicios o uno, unas ventas de productos de, eh, que se encuentren contenidos en la norma, ¿no? Es de estos especiales, por eso la, el título de la norma. No, no establece nada de eso, o sea, las leyes fiscales vienen a ser consecuencia de actos que suceden en otros ámbitos. Por eso hoy, en este medio, ¿Tienen tanto realce eh, las cuestiones civiles, las cuestiones corporativas, mercantiles, de títulos y operaciones de crédito? Porque es ahí donde está toda la estructura de las transacciones, de las operaciones, de las relaciones que se pueden dar en, entre particulares. Y dependiendo del tipo de relación será el impacto que va a tener en la materia fiscal. Nosotros como contadores, en la gran mayoría, pues nos volvimos expertos en la materia fiscal, por llamarlo de algún modo, pero no eh, estábamos obligados a conocer hacia atrás. Es decir, a mí me llegaba un contrato de prestación de servicios y yo lo que tengo que analizar es el efecto en la materia fiscal. A mí me llega una operación de compraventa y yo lo que tengo que analizar es el efecto fiscal. A mí me llega una operación de copropiedad y yo analizo el efecto en la materia fiscal. Pero yo ya no observo si se cumplieron o no requisitos que marca las diferentes leyes, porque bueno, esta es otra área que le corresponde a la cuestión jurídica, a la cuestión legal, y que por lo tanto yo lo único que estoy observando es este efecto. Pero en el mercado es tan insuficiente, por llamarlo de alguna manera, que muchos abogados se incorporen a la parte medular o sustantiva de las relaciones. Casi los abogados, en la mayoría de los casos, nos vemos en cuestiones procesales, ¿no? En litigios, en materia penal, en materia laboral, en materia mercantil, en materia civil. Pareciera ser que el abogado, lo único que es relevante es cómo va a solucionar el conflicto. Nosotros recordamos a un abogado, no en la función del conocimiento en el marco jurídico, sino porque tenemos un, un pleito. Entonces, por un lado, podríamos hacer esta visión. Por un lado, estaban los abogados eh, en el ámbito procesal, eh, llevando controversias, litigios. Por el otro lado, estaba el contador observando los efectos de las relaciones que sucedían entre los comerciantes o entre los empresarios, pero ninguno estaba en medio como para analizar esas operaciones, ¿no? Y entonces surge esta cuestión de que los contadores empiezan a estudiar la parte jurídica, nos vamos al ámbito del derecho, pero nosotros como contadores no vamos a la cuestión procesal, qué interesante es ese tema. O sea, cuando hablamos de un contador que conoce eh, la parte jurídica, no nos lo imaginamos en una cuestión de litigio, solamente tal vez en el litigio en cuanto a autoridades fiscales. Eh, pero lo que nos ha ayudado en ese tema es precisamente conocer este entorno que estaba siendo, mmm, de, no desconocido, pero sí poco atendido por, por quien estudia el Derecho, pero que es necesario para que el contador observe cuál va a ser el efecto que va a tener la operación en la materia fiscal. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar ese ámbito del derecho, más que irnos a la parte procesal, vamos a conocer cómo se da un contrato de donación, cómo se da una cuestión de arrendamiento, cómo se puede dar la cuestión del usufructo, cómo se puede crear una copropiedad. ¿Cómo podemos, en su caso, crear una, un contrato de suministro? Un contrato, ¿cómo se da el contrato de precio alzado? ¿Cuáles son las Y empezamos a mezclarnos en ese tema y, por lo tanto, comenzamos a observar que la cuestión principal de la toma de decisiones no está necesariamente en el ámbito fiscal, sino que está fuera de ello. Y eso es un punto que vamos a estar analizando hoy, precisamente no solo sobre la materia del impuesto sobre la renta, en el tema de qué se acumula, qué se deduce, no, sino primera instancia, analicemos cuál es nuestro entorno, cuál es esa perspectiva jurídica para que después le podamos dar el efecto fiscal. Es como si en este ámbito tú hoy tuvieras, por ejemplo, una canasta, un cesto, que le vamos a llamar el universo jurídico. En ese cesto vas a ir eh, incorporando operaciones que son reconocidas por el ámbito del derecho. Y una vez que son reconocidas y pertenecen a este cesto, entonces podemos darle el efecto fiscal. Si es, si, si lo que tú pretendes, si esta operación, si esta transacción, si este acuerdo de voluntades no cumple con el reconocimiento de este universo del derecho, entonces tú no lo puedes eh, eh, integrar a este cesto, no lo puedes integrar a esta canasta. Por lo tanto, no le podrás dar el efecto fiscal que tú desearías. Esa es la parte que hoy. Venimos a compartir con ustedes ¿cómo vamos a llenar este cesto con este cúmulo de, de situaciones que se presentan en el ámbito de las personas físicas para que entonces se pueda dar la, la cuestión de, las, eh, de los efectos fiscales? no Y eso me recuerda algo que comentábamos ayer con, con la invitación de mis queridos amigos de Familia census Antonio Aranda, Martín Rojas y mi, mi querido, buen maestro Pepe Soto ayer que tuvimos eh, la fortuna de compartir con ellos en Rompiendo Paradigmas, eh, había un, una, una imagen que estuvo circulando mucho, les comentaba, en la cual eh, señalaba esta persona, por favor, ya no le anoten en sus transferencias el número de tanda o el cosmético que me pagaste o la compraventa que realizaste. No, ya no anotes eso. Mejor anota tu nombre... Nada más para que entonces yo te reconozca y sepa que me acabas de depositar tú. Y la justificación era, ¿por qué les pido esto? Pues porque el SAT está fiscalizando a través de las cuentas bancarias y entonces si le ponen el nombre, yo ya no tengo por qué pagar impuestos. no Y entonces bajo esa teoría observamos claramente pues todo un desconocimiento en el ámbito eh, fiscal y jurídico, pareciera ser que con el simple hecho de señalar en el, eh, en la transferencia electrónica el nombre, pues ya es más que suficiente para que me crean o para que sea cierto, ¿no? O para que no cause impuesto. Y no va por ahí el tema. Lo que nosotros tenemos que practicar es, esto que está sucediendo, ¿está reconocido por el universo del derecho? Y si es reconocido por el universo del derecho, ¿bajo qué concepto? Bajo qué circunstancia, y en consecuencia, cuál va a ser el efecto fiscal que va a tener esta situación que ya se reconoció. Entonces, va por ahí el estilo de la charla que tendremos el día de hoy y el día de mañana, en este sentido de las personas físicas. Recuerda el universo del derecho, recuerda que eh, nosotros no vamos a analizar el ámbito procesal o de litigio, pero vamos a analizar las partes jurídicas, eh o las disposiciones legales que nos van a apoyar a determinar algo. Así que te voy a pedir de manera muy encarecida eh, que por favor descargues en tu computadora, porque hoy con esta cuestión de la tecnología, bueno, pues la mayoría está observándolo en computadora. Si no lo estás observando en computadora, no te preocupes, no lo descargues porque seguramente estás en tu celular. Eh, pero si tienes la posibilidad que descargues el código civil de tu entidad federativa. Vamos a trabajar con leyes para que observemos esos puntos. O sea, no quiero que nada más vaya la cuestión de lo que dice Efraín. No, vayamos a un poco más a aterrizarlo en las disposiciones jurídicas. no Veamos la cuestión de eh, el, el código civil de tu entidad federativa. Descarga la ley del impuesto sobre la renta y descarga de ser posible el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Eh, descarga también el Código de Comercio, descarga también la Ley General de Sociedades Mercantiles y descarga también mm, el Código Civil Federal. Entonces, ¿qué vas a tener ahí en tu escritorio cerca? Ya sea en pantalla o en, impreso, como tú gustes. Primero, vas a tener tu Código Civil Federal, tu Código Civil de tu entidad federativa, la Ley del Impuesto sobre la Renta, eh, perdón, el Código de Comercio Vuelvo otra vez, Código Civil Federal, Código Civil de tu Entidad Federativa, Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles y tu Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento de Ser Posible. Solamente que lo tengas en pantalla, en el momento que tengamos que atender a eso, entonces vayamos a la norma para poder eh, aterrizar mejor los puntos, ¿no? Y de esa manera, adicional a que nos llevemos los efectos en la materia fiscal, lo que a mí me gustaría compartirte es una mecánica de cómo poder aterrizar nuestras dudas, nuestras inquietudes, en el caso de, pues, no haya nadie ante el cual pueda recurrir, o a quien recurro, pues, se me tarda en contestar, porque, pues, tiene otras actividades que realizar, y, pues, yo tengo que resolverlo, ¿no? Entonces, generar esa mecánica de estudio a partir de eh, este tipo de sesiones, ¿no? Vayamos a esto. Primer punto. ¿Quién es una persona física? Norma, ¿abriste micrófono? ¿Quieres participar? No, ya lo cerraste. No, no, no, dice, no, no, dice no, no. mejor no. no, no. Yo no, hablo de, de, soy Norma de aquí de Durango, Durango. Buenas tardes. Buenas tardes, Norma, la, a la orden. Para confirmarle que me está, nos está, bueno, nos está diciendo que es este, el Código Civil Federal, el Código Civil de, en este caso de Durango, ¿La ley de impuestos uh -huh. sobre la renta, el reglamento de impuestos sobre la renta, el código impuestos sobre la renta y la ley federal de sociedades mercantiles? Código de comercio y ley general de sociedades mercantiles. Código de comercio, ok. Uh -huh. ¿Sale? Descárguenlo ahí en su computadora y vamos a ir analizándolo. Lo que quiero es que muchas veces vamos a la materia fiscal e interpretamos la norma. Y perdón lo que voy a expresar, pero en algunas ocasiones lo interpretamos a nuestro leal saber y entender a lo que captamos de la norma fiscal. Y lo que vamos a hacer hoy es, bueno, no me voy a quedar nada más con mi leal saber y entender a lo que yo considero que se debe de interpretar, sino que voy a fortalecer mi interpretación de acuerdo al contenido de otras leyes para que al final podamos aterrizar en un criterio y podamos decir, este es el criterio de norma. Este es el criterio de Adriana, este es el criterio de Carlos de Carolina. Y mis fundamentos, mis soportes son estos. Y entonces lo que va a estar compartiendo el día de hoy, pues, es el criterio de Efraín. Y Efraín te va a proporcionar por qué toma tal o cual decisión en torno a este tema. ¿Ok? Eh, Mayela, ¿gustas compartirnos algo? ¿Tienes alguna duda? Con gusto. Bueno, ya veo que no, no, no pasa nada. ¿Ok? Bien. El primer punto, ¿quién es persona física? ¿Alguna norma define lo que es una persona física? ¿Cómo poder distinguir a una persona física? Porque si habláramos de personas morales, diríamos, ¿cómo definir una persona moral? Y cuando estamos en nuestro entorno, decimos, bueno, pues una sociedad anónima, mercantil, civil... Etcétera, ¿no? Pero cuando estamos en el ámbito coloquial, ¿qué es una persona moral? Bueno, aquella que tiene un código de conducta, ¿no? Que actúa de cierta a cual manera con base a un código. Y entonces decimos, ah, es que ella es una persona honorable o es una persona moral, ¿no? Y entonces diríamos, bueno, ¿y quién es inmoral? Bueno, pues aquel que no cumple con ese código que se ha adoptado por la sociedad. Y entonces ahí el término persona moral cambia sustancialmente, ¿no? Por eso los únicos que pueden ser inmorales, pues son las personas físicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, una persona física no está definida como tal en la norma. No nos va a señalar ni el Código Civil Federal, ni el Código de la Entidad Federativa, nos va a señalar quién es una persona física. Hace muchos años había una definición, y se entendía como persona física a aquella persona, a aquel ser humano que había nacido uno, vivo y dos, viable es decir, que no tenía ningún problema de discapacidad pero eso hace muchos ayeres, hoy al ser humano se le protege desde la concepción, viene esta cuestión de la posibilidad del aborto entre las dos semanas a la cual no nos vamos a meter porque es un tema totalmente ético más que jurídico porque es una decisión totalmente personal, pero una vez que ha pasado esas 12 semanas, en el caso de la Ciudad de México, pues ya se considera como un ser humano que tiene que ser protegido por la norma. Por lo tanto, una persona física podríamos señalar que es aquel ser humano, aquel ser natural, que eh, es protegido por la ley desde el momento de la concepción en algunos estados donde no se permite el aborto, o bien después del periodo que permite la realización del aborto y hasta su muerte. Y por lo tanto podríamos decir, ese es un concepto general de una persona física. ¿Okay? Entonces, ¿una persona física puede ser un menor de edad? Sí, por supuesto. ¿Una persona física puede ser un bebé? Sí, por supuesto. Una persona física puede ser un feto, una, un, un, este, un no nacido de nueve semanas, de, de nueve meses de gestación, ocho meses, siete meses, por supuesto, porque ya pasó estos umbrales. Por lo tanto, va a ser protegido. Esa es una de las partes bien interesantes del Código Civil y del Código Familiar para poder comprender esta cuestión de los efectos en las personas físicas. Mi persona física va a ser desde el momento en que ya es protegido por la norma y hasta el momento en el que muere, porque ya no lo puede proteger ante su inexistencia. Pero lo que sí puede proteger después de la muerte son, es más bien su patrimonio. Por eso viene esta cuestión de las herencias, del poder distribuir de la persona que ha fallecido, del que se conoce como del de cuyos, los bienes o el patrimonio que ha dejado. Y entonces no es la protección a la persona física, sino la protección a los bienes que ha dejado esta persona física a través de un reparto eh, que le llamamos eh, sucesión. Y que esa sucesión puede ser testamentaria o intestamentaria. Pero entonces hay un lapso en el cual la norma protege a esta persona física. Ahora, ¿cuál es una? Eh, eh, ¿Cuál es su principal fortaleza? Más bien, ¿cuál es una de las principales fortalezas de la persona física, o bien podríamos entenderlo de la siguiente forma. Hoy que está de moda, perdón, hoy que está de moda la cuestión de los derechos humanos desde el 2011 y que todo este revuelo que se ha tenido en el ámbito de los derechos humanos, eh, se podrían decir que los derechos humanos son todas aquellas garantías, todas aquellas medidas de protección que tiene la persona y que son totalmente eh, inherentes a la persona, es, son inherentes a ella, no, no pueden ser distintos y eh, impregnadas por ella, que son por lo tanto, al ser inherentes, inalienables, es decir, inalienables significaría no se puede transmitir, no se puede ceder, e imprescriptible, no tienen un plazo de caducidad, no, no vencen esos derechos. Entonces, ¿cuáles son los principales derechos que tiene una persona física como este ámbito de los derechos humanos se dice y se clasifican de primera, segunda, tercera y cuarta generación, pero en términos generales nosotros vamos a meter ese tema solamente en conocer cuáles son los principales derechos que tiene una persona física que le son inherentes, inalienables e inalienables. Imprescriptibles. ¿Quién me los podría señalar en términos generales para ir dando un poquito de, de, de practicidad a la sesión? ¿Cuáles son esos derechos que ustedes podrían considerar que son inherentes al ser humano y que no se pueden transmitir y que nunca vencen? Nunca caducan. ¿No? Tienen el chat, pueden abrir su micrófono sin mayor problema. ¿ok? No, no pasa nada, no se preocupen, no se sientan forzados, no es como en la escuela de que ahora voy a darle clic a fulanito para que active su micrófono. No, no, no, aquí es voluntario. Bueno, pues les comparto. ¿Cuáles son estos principales derechos? El derecho a la vida. El derecho a la vida es inherente al ser humano. No puedo transmitir mi vida, no puedo cederla y por lo tanto no se extingue, más bien no prescribe. Sí se extingue, pero con la muerte, ¿no? Pero con la muerte se extinguen absolutamente todos los derechos humanos. Otro de los derechos humanos inalienables, imprescriptibles, es la libertad. Es inherente al ser humano. Una persona moral, por llamarlo así, no puede tener libertad porque es solamente un ente ficticio, que ha nacido a una vida jurídica, pero no a una vida real como nosotros. Entonces, en sí mismo podríamos decir que la libertad es inherente al ser humano y por lo tanto no se puede transmitir, no se puede ceder y en consecuencia tampoco prescribe, tampoco acaba, ¿no? Otro, la autonomía, la capacidad de decidir por sí mismo, ¿no? Y esta última, eh, combinada con la primera, que es la libertad, la posibilidad de elegir y la autonomía, la capacidad de eh, decidir por mí mismo, eh, al combinarlas, es la mayor fortaleza de una persona física. La persona física con esta autonomía y con esta libertad puede realizar lo que sea. Solamente hay un límite, que eso que va a realizar no se encuentre prohibido. Es lo único. Que no se trate de la comisión de indelito, que no se trate de una cuestión eh, establecida como eh, que no se pueda ejercer por una cuestión legal y en consecuencia si no hay esa prohibición, por eso decimos este principio general de derecho, lo que no está prohibido, pues está permitido. ¿no? <risa>